Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio Unicamp. Hoy les voy a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir. Empecemos por la suma. La suma o adición es una de las cuatro operaciones básicas de la matemática. Consiste en juntar cosas y contarlas. Ahora voy a resolver el siguiente problema. me regaló 39.200 pesos y mi mamá me regaló 46.500 pesos. ¿Cuánto tengo en total? Y hacer la operación. 0 más 0 0 0 más 0 0 2 más 5 Siete, nueve, más seis, quince. Pongo el cinco y llevo una. Una más, una más tres, cuatro, más cuatro, ocho. El total: 85.700. La suma se representa con este símbolo. Se llama más. Continuamos con la resta. La resta es justo lo contrario a sumar: es quitar una cantidad mayor, una cantidad menor. Vamos a resolver el siguiente problema: tengo 25 muñecas. Le regalo 13 a mi hermana. ¿Cuántas me quedan en total? vamos a hacer una operación. A 5 le quitamos 3. Da. 2. A 2 le quitamos 1. Queda. 1. muñecas. Este símbolo de aquí es el que representa a la resta. Se llama menos. Seguimos con la multiplicación. La multiplicación es otra forma de sumar. Consiste en sumar tantas veces un número como le indique el otro número. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Mi hermana cumple años. A su fiesta van a ir 45 invitados. Le van a dar tres pasabocas. ¿Cuántos pasabocas vamos a dar en total? Vamos a hacer la operación: 3 por 5, 15. Pongo el 5 y llevo una. 3 por 4, 12. Más una, 13. En total vamos a dar ciento. 35 pasabocas. Este símbolo es el que representa la multiplicación. Se llama por. Y por último, la división. La división es partir una cantidad grande en varias cantidades pequeñas iguales. Ejemplo, tengo 96 canicas. Y las voy a repartir entre tres amigos. hacer una operación ¿cuántas veces se ve el 3? en el 9 3 veces 3 por 3 9 a 9 0 bajamos el 6 ¿cuántas veces se ve el 3? en el 6 2 veces 2 por 3, 6, a 6, 0. En total, a todos los amigos nos tocaría 32 canicas. Y sobran 0 canicas. Adiós, gracias por ver mi video.